Uh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial, no sé cómo llamarle Básicamente voy a cantar dos canciones Una canción nueva de, del nuevo álbum que aún no sale Que se llama Verte una vez más, está escrita para mi abuelo Está ahí, ahí Y pues la quiero estrenar hoy 9 de diciembre Porque pues hoy justo se cumple otro año de que ya no está conmigo físicamente Entonces, ¿por qué no? Y la otra canción es Ale en acústico porque de alguna manera le debo de agradecer por ayudarme a sobrevivir este problema y cosas así, así que espero les guste, espero les disfruten y pues vamos a darle. Yeah. De pequeño hasta donde logré Poderte abrazar, que más quisiera Poderlo hacer una vez más Pero esta es la vida y la tenemos que aceptar Créeme que te extraño y yo Igual, un día estaremos juntos De nuevo, pero primero tengo que Cumplir con ese acuerdo, por cierto el primer de eso está completo, ya encontré mi amuleto Supongo que igual te diste cuenta Que él me hace feliz como tú quieres que lo sea Tengo sonrisas perfectas Sé que es difícil, pero lucharé Por ella, tú me enseñaste que si quiero puedo hacer Lo que sea, un día seré persona recupera Yeah. yeah. Todo lo hermoso se deriva de algo grandioso. Aunque cuesta ser la mejor en todos lo lugares y por eso te debo todo. Gracias por cumplirme en todos mis deseos. Apoyarme cuando me encontré hasta el pueblo. Busco miles de maneras de decirte quiero, pero ya es todo tuyo el universo. Sigo pensando en lo mucho que te amo, el miedo existe por largos ratos. Pero eso fuerte intento no pensarlo. Que será de mí, sin que a mi lado Ocupo esta letra para poder expresarlo. Con esperanza cerrar ese lado. Que dice que todo lo que quiero gritar. Nunca te que es mi dios angelical. Hoy por fin. Puedo ver que siempre te quiero tener En cualquier estado, ciudad, soy lugar Tú eres quien salvó mi humanidad Hoy por fin puedo Perfecta Y así te conocí Me das motivos para poder vivir valoro todo lo que haces por mí Cuando todo cae, ocupas tu yo sonreír ¿Qué nos puedo pedir? Estando contigo, sé sí, ya aprendí A querer como siempre que quiera decir Pero no te lo descubrí, el amor Existe es, Representado por ti y Te amo solo a ti Ojos hermosos Eres mi sueño y mi relucir Hoy por fin Puedo ver te quiero tener en cualquier estado, ciudad, país o lugar. Tú eres quien salvó mi humanidad. Hoy por fin puedo ver que siempre te quiero tener en cualquier estado, ciudad. País.